Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos al inicio de este diplomado. Que el census tiene pues, cada año preparado para ustedes con diferentes temas. En realidad, siempre hay que empezar con este tema por muchas personas que pues, están involucrándose apenas en el mundo de todo esto de lo fiscal. Y por eso siempre empiezo con una expresión. Que digo que cuando hablo me entienden y me entiendo, estamos hablando de lógicas. Cuando solamente yo me entiendo y, y no me entienden, estamos hablando de filosofía. Pero luego digo barbaridades, ni me entiendo ni me entienden, entonces estamos hablando de los impuestos. Dicho esta expresión que utilizo siempre cuando inicio un tema, ya sea de planeación fiscal o un tema, en este caso de introducción a las leyes fiscales, pues ya, ya, esta edición, esta frasecita que pongo, porque no deja de ser un mundo complicado, un mundo muy diferente, el mundo fiscal, al resto de las demás materias, o al resto podríamos decir que de todo el mundo jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que inclusive la terminología, eh, muchos conceptos que iremos comentando en el transcurso del día de hoy, pues son privilegio exclusivo del mundo fiscal y que tienen otro significado en otras ramas del derecho. Voy a poner un simple y un sencillo ejemplo. Para nosotros, para ustedes, para todos los que manejamos cuestiones fiscales, ¿qué es un exhorto? Un exhorto es una invitación a un cumplimiento fiscal que emite la autoridad, que nos llega por correo, que nos llega físicamente, en el cual están diciendo que, oye, te invito a que cumplas, no has presentado tu declaración, preséntala, es una invitación para que no se te olvide y no pase nada. Técnicamente es un, un exhorto en materia fiscal. En materia civil, cuando hablamos de exhorto, significa cuando, por ejemplo, hay una demanda de divorcio, pero el, el, el cónyuge está en otra entidad federativa, y entonces el juez de donde se inicia la demanda no tiene jurisdicción en otro estado. Entonces lo que hace es enviar un exhorto, que es una petición a otro juez, al juez que esté en ese estado, para que le notifique a la cónyuge que tiene una demanda de carácter civil familiar aquí en el Distrito Federal. Entonces exhorto es la petición de un juzgador a otro para que haga o, o realice una notificación o algún otro aspecto distinto. Entonces, si hacemos ese comparativo de la terminología exhorto, nada que ver con el modo fiscal, con el mundo de la materia civil. Entonces, de entrada, nos debemos de estar adecuando y entendiendo que los vocablos y terminología que estemos utilizando, que estemos platicando en materia fiscal, pues casi, casi tiene unas características particulares y debemos de analizar su significado en los términos que estamos hablando de los impuestos. Bien, por un lado, nada más para irlos este, encaminando en, en, este, en esta cuestión del lenguaje. Otra de las cosas muy importantes que vamos a analizar, aparte de los aspectos históricos que pueden ser de alguna manera divertidos o interesantes, este, o curiosos, pues es otro punto importante. En materia fiscal nos damos mucho y luego a veces cometemos el error de querer estar interpretando donde no hay que interpretar. Sobre todo aquellos que están con la ilusión de hacer una estrategia, una planeación fiscal o alguna cuestión por ahí de extraordinaria, creando por ahí alguna fórmula para facilitarle la vida a los contribuyentes, a los, a los clientes pues empezamos a quererle darle significado diferente a las palabras que no lo tienen. entonces pues aquí vamos a entender, a analizar que una cosa es leer la ley y otra cosa es interpretar. Hay momentos en que tienes que leer y aplicar, no tienes que interpretar. Interpretar significa descubrir el sentido de lo que viene o lo que pretende decir la norma. ¿Por qué? Porque no hay claridad, hay duda hay significados diferentes en los vocablos. Vamos a ver cómo se llama cada uno de ellos. Y en ese sentido, pues nos vamos a encontrar con que queremos o aplicamos diferentes conceptos y cambiamos la definición de un concepto Bueno, no hay necesidad de hacerlo. Entonces hay una gran diferencia entre leer, combinar y aplicar una ley a querer leer, combinar y todavía interpretar y modificar el sentido significado a las expresiones de la norma. Y que a veces se da a muchos errores en ese sentido de querer sentirse legisladores o que ese sentir eh, que será pues este intradductores de la ley y luego lo único que caemos es en una falacia que nos puede llevar a un problema grave en materia de generar créditos fiscales o inclusive riesgos de caer en delitos de defraudación fiscal por andar haciendo cosas que no se deben hacer. Son los segundos puntos que debemos de considerar en este aspecto. No, no, no interpretarlo, no tenga que interpretar, leerlo, no tengo que leer. De ahí, bajo esos dos aspectos de premisa que les estoy comentando, pues es como vamos a iniciar con ciertos antecedentes nuestra plática de hoy. ¿Cuál ha sido el fundamento de todo lo que yo les estoy dando en este material o lo que estoy van a ver ustedes en pantalla a través de los temas? Pues este, la evolución que ha venido lo, el toma y daca en cuanto a toda la experiencia impositiva que los gobiernos han tenido durante muchos estos últimos tres años he tenido la oportunidad en el programa de radio entrevistar a muchos despachos ya casi me llevo entrevistado a toda América y algunos países de Europa. Y obviamente despachos también aquí del país, de los diferentes estados. Pero pues hablando desde el punto de vista de la gravamen impositivo, pues a veces nos vemos o nos damos cuenta cuál es la tendencia en otros países, cuál es la, la, su lucha, su controversia, su toma y daca entre particular y el Estado entre sujeto activo y sujeto pasivo de la relación tributaria y vemos que comparamos y a lo mejor podríamos llegar a la conclusión que somos un país muy sofisticado en que la evolución y liderazgo que lleva la tecnología de México en relación con otros países latinoamericanos ha hecho que esa, ese mecanismo de evolución sea, a, haya se encaminado a pasos muy rápidos en virtud de ese crecimiento, de ese choque de, por un lado, el contribuyente viendo cómo le hace para que no le cueste tan feo la carga impositiva y la, y la autoridad viendo la manera de cómo cobra mayor impuesto. Y bueno, pues nos encontramos, hacemos un análisis, un derecho comparado y nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Argentina, que su tasa del impuesto al dólar es del 23% que es el impuesto por excelencia de recaudación en ese país basado en dos efectos. El primero, que Argentina, por idiosincrasia, se considera un país consumista. Por lo tanto, eh, la adquisición de bienes a crédito, al contado, a largo plazo, a mediano plazo, plazo, se da en todas las familias y casi todos los días. Por lo tanto, la generación de este impuesto pues, no solamente... Se da cotidianamente en una casa, en un hogar, en una persona, sino que además se convierte en un impuesto por excelencia de recaudación. Y hablando con esa tasa de 23%, pues evidentemente la cuantía es bastante fuerte de recaudación. Tenemos otros países como Bolivia, que es el 13%, inferior a nosotros. Y en fin, nos en vamos a encontrar una serie de mecanismos. En el, en el sentido de que en algunos podemos tomarlos en cuenta para modificar los nuestros, y en otros a lo mejor ellos deben de tomar en cuenta el, el, el, algo nuestro para que les sirva a ellos. La realidad es que hay, es multifacético, muchas características y mucha, mm, podríamos decir, particularidad en cada sistema impositivo de cada país. Eso es, nos da una apertura para entender que del mundo fiscal de pues, este... Va asociado la necesidad de la captación de recursos, asociado con la idiosincrasia de la población, con la capacidad contributiva, con la economía, que hoy evidentemente pues ha sido muy afectada eh, a nivel mundial con toda esta situación de la pandemia. Entonces, eso nos da pauta para dar inicio a unos antecedentes que siempre me gusta compartir con ustedes entendiéndose por esto que todo el mundo de lo que podríamos decir antes de Cristo desde las épocas remotas a la fundación de Roma que se estima por el año 750, 750 antes de Cristo bueno pues para no irme tan prehistóricamente escogí las fechas primordiales en donde ya existían una infraestructura, podemos decir arcaica, podemos decir sencilla, podemos decir complicada, en la cual ya había referencia de lo que es una estructura para poder conocer o poder, este, eh, allegarse de los medios informativos para la captación y los reportes de todo lo recaudado de lo que eran los impuestos. Y mientras estemos hablando de esta parte histórica, pues voy a quitar la palabra impuesto y nos vamos a la palabra original, tributo. En el material no les explico el porqué qué la palabra tributo, pero se los voy a ahorita en forma verbal dialogar a este respecto. Tributo es un término utilizado en muchas lenguas, principalmente ya la composición tributum tiene mucho todas las expresiones del latín. Ese tributo significa la, la aportación o la dación obligatoria que tenían que dar las personas al su representante de vida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en aquel entonces el patriarca, el rey o el nombre que le quieran poner dependiendo del país. Donde estuviésemos dialogando, pero estamos hablando, por ejemplo, del caso de, de, de Roma, pues estaríamos hablando del pate de familias, y estaríamos hablando también de, este, de los gentiles, estaríamos hablando bien de otras cuestiones. Y en otro lado estaríamos hablando de patear, en otro lado estaríamos hablando de reyes. Lo cierto es que fuese cual fuese, el titular del poder de una localidad era un poder absoluto. Por absoluto, significaba que disponía, podía disponer de los bienes y de la vida de las personas que estaban sujetas a su dominio. Y dentro de esos aspectos, les obligaba a que, lo, para que pudiesen tener derecho a existir, subsistir y ser protegidos por este personaje, tendrían obligatoriamente que entregar parte de sus bienes, parte de su producción, parte de su cosecha. Y entregar lo que es tuyo, una acción impuesta. Entonces, tributum viene de una aseveración de un latín antiguo que significa entregar sin condición. De, viene de muchos raíces. Actualmente, diccionario latín, tributum se lleva simplemente a dar en pago o dar algo obligadamente. Pero la raíz más antigua del latín del antiguo era otorgar para mi derecho de vida. Y ahí viene esa palabra, el tributo, que ha tenido ya pues otras aceleraciones con el latín moderno, y bueno, cambian algunos conceptos. Pero, pues vámonos a lo sofisticado como para dar a entender que en esta materia que se habla de pues, leyes fiscales, pues nos queda la idea de que por la estructura impositiva no es una cuestión como en la actualidad, un éxito o una evolución de un toma y daca, sino que siempre ha tenido, en desde mucha antigüedad, una estructura, porque pues representa lo más importante para un gobierno, para un estado, que es la captación de, de recursos. Y por ejemplo, entre la época ahí de Herodoto, de Alicarnaso, que está por el 485 a.C., eh, existen los antecedentes donde ya se veía que existían reportes de ingresos y bienes y que de una o de otra manera podían identificar las necesidades, los bienes, la producción que podían dar cada poblado, cosa que se descuidó mucho en la Segunda Guerra Mundial cuando la Unión Soviética pues les pedía a todos los países que produjeran, por ejemplo, una este, que eran o instituyeron naves industriales para construir armamento, cuando eran los pocos terrenos fáctiles que tenían, y por eso tuvo al final de cuentas todo ese gran territorio de la URSS, pues una escasez de alimentos, sobre todo en las épocas bélicas, enorme, porque era más preocupante sacar este, lugares donde se produjera armamento que lugares donde se produjera alimento. Y ese es un ejemplo de un error, cuando por antecedentes de estas épocas que estamos hablando, 485 Cristo, pues ya de una otra manera se analizaba qué podía producir un lugar, no te voy a decir, si tú eres un lugar de estepas frías, no te voy a pedir que le produzcas ahí manzanas, que le produzcas mangos, no se van a dar, se van a dar, se va a dar trigo, se va a dar otro tipo de, de producción digno de acuerdo al a clima que se tiene. Entonces, para que hubiera producción, pues había que conocer primero qué, qué capacidad de producción se podía dar en lugar, qué necesidades había, y en esos eran a través de los reportes de ingresos y bienes, y de eso podían determinarse una planeación para tanto para el consumo, como para la aportación de abasto de la comunidad, y de igual manera, la aportación de abasto al sujeto activo de esta de esa antigua relación tributaria que vendría siendo el rey, el patriarca, el, este, el padre de familias, dependiendo de cómo estaba la cuestión. Evidentemente, pues la aportación en momentos críticos, pues de todas maneras, como que siempre la renuencia a tu sacrificio, de tu esfuerzo, de tu trabajo, pues no era muy aceptable cuando los impuestos eran extremadamente extraordinarios o exorbitantes y entonces, bueno, pues obviamente el rey o el representante, o el, o el patriarca, como lo quieran llamar, pues tenía que utilizar a gente de su confianza que tenía que hacer estos reportes a que recogiese todos los tributos de la población, para lo cual pues había muchas localidades que precisamente no había un transporte en aquellas épocas tan sofisticados como vemos ahora y entonces los caminos a veces, aunque eran poblaciones relativamente cercanas al alcance del control de, del rey o de, como decimos de los diferentes eh, líderes de esas poblaciones, pues de todas maneras pues había una distancia que recoger y evidentemente había que enviar emisarios que recogieran todos los, los impuestos. Y como los impuestos iban a ser en moneda, iban a ser en bienes, no pues había que buscar la manera de irlos recopilando en algún elemento. Ese elemento principalmente, pues, era, había unos materiales especiales parecidos a lo que ahora tenemos nosotros de, como si fuera paja, de esas entrecocidas, eh hojas secas con lo que se armaban algunos canastos, como los conocemos ahora, no, no sé realmente el material, pero había otros materiales de ciertas hojas en Europa que son como que tenden, tendientes a soportar la humedad y, y tenían cierta permeabilización. De eso tejían muchos canastos, por decirlo de alguna manera, de los cuales utilizaban pues para recoger lo que fuera cosas húmedas o cosas secas o en épocas de lluvia en épocas de frío en épocas pues, en que se escarchaba toda lo toda la que pudiera venir o estar en el campo derivado de las épocas de frío este este canasto principalmente se identificaba en las zonas frías para recoger ciertos productos que como, como bien sabemos son son cereales son este semillas otras cosas, y dentro de ellos estaban una canasta que, que inclusive servía para ahí mismo fermentar cosas, pero principalmente se recogía este higos, ese canasto, hablado en expresión latín, se conocía como fiscus, y como el fiscus era el canasto donde se recogía el tributo, se lo utilizaba para recoger todo lo que fuera la forma en que se cobraran en especie o en dinero, pues esa canasta de fiscus, pues de ahí nos deriva la palabra fiscal, de un fiscus de esa canasta porque es la canasta recolectora. Entonces, ¿quiénes son los recolectores de impuestos? En este caso, en nuestro país, pues el fisco, en este, este caso, el sistema de administración tributaria, es el fisco recolector de los impuestos y por lo tanto es considerado en, en antecedente histórico el, la, el recolector y la canasta donde se recolectaba el libro se llamaba fiscus entonces ahora la acción de recolectar le corresponde al fisco, que es la autoridad hacendaria. Entonces, como ven, son palabritas que a lo mejor ahorita el, el poder más adelante no es más que un antecedente histórico, pero que si lo vemos leyendo las diferentes eh, literaturas que nos Permiten conocer algunos aspectos históricos, pues le vamos encontrando de dónde vienen las cosas, inclusive hasta los malos hábitos que se van dando. No me voy a ir más lejos, nada más dejo ese antecedente en la época europea, pues para venirnos a lo que más nos interesa, lo que es propio de nosotros, ¿no? Y al final de cuentas, pues nos vamos a encontrar que, pues, en los principales, y me aboco al. El imperio más sobresaliente en nuestra historia, que es el imperio mexica, donde pues también tenían una estructura, se había dicho que eran medio salvajes, medio barbarios, que eran más bien espacios en guerras y en sacrificios, a contraposición de, de las, o así que de las razas sureñas como son los mayas o los quichés. Que eran más culturales y más conocedores o más sabios, menos violentos. Sin embargo, pues eso no quiere decir que fuera un absoluto. Obviamente, el imperio mexicano por la extensión, y alguna vez que tú vas abarcando o dominando diferentes poblaciones, diferentes bases, diferentes tribus, pues vas, pues no, ahora sí que también aprendiendo del vencido, y entonces vas adoptando lo que te va gustando, conveniendo. O, o aceptando las cosas que te llaman interesantes de lugares donde vas conquistando o invadiendo. ¿no? Entonces, podríamos decir que en el Imperio Mexica, en una especie de su derecho común, eh, que era muy particular para ellos, pues había también mecanismos para poder de alguna manera mantener o darle a través de las estrategias en la captación de los tributos, son impuestos, porque el tributo, le dice la palabra impuesto, porque el tributo es un impuesto obligado a realizar, o sea que lo impongo. Pero esa imposición, pues también había planeación y estrategias y distinción eso de que tanto analizamos en nuestro artículo 31, versión 4 de la Constitución, en que debe de ser toda contribu contribución en forma equitativa y proporcional Pues muchas veces lo equitativo, la proporcionalidad y los principios de derechos humanos Como el de igualdad, pues han tenido pues, una tónica como que Quién sabe, como que no te lo creo, como que queda nada más en el libreto Puesto que evidentemente en llegado el momento en que había que ser distingos Distinguidos por conveniencia, conveniencia que era el obtener algo o dar algo para poder tener la seguridad de otra cosa. En este caso, vamos a hablar, por ejemplo, en la nobleza y los sacerdotes, pues evidentemente que tenían que tener algunos elementos de privilegio para representar o, o expresar ante el resto de la población cierta divinidad o cierto poder, pues tendrían que tener ciertos beneficios otorgados por los propios impuestos o por la omisión de pago de los impuestos para ellos. En el caso de los guerreros, pues obviamente había ciertos beneficios a la hora de toda la recaudación para darles, pues, algún privilegio a ellos, pues, pues, para que se mantuvieran con la idea de estar al servicio de del reino del imperio y poder ser eh, un estímulo para seguir estando en, en guerra constante, en los combates. Por otro lado, también, pues, había que garantizar a la gente, a la población, todos los personajes que a través de la historia, pues, siempre se lo reconocen por su sabiduría experiencia, los consejos de ancianos y todo lo de toda esa gente que, de alguna manera, por pues, su experiencia, en un lugar, pues, obviamente, había cierto privilegio. Obviamente los guerreros pues pueden perder la vida y bueno, pues no por eso van a decir, pues hoy si pierdo la vida, ¿qué va a pasar con mi familia? Entonces pues también había beneficio para las viudas, sobre todo de los, de los guerreros, para los hijos, para los inválidos, para ciertos personajes que de alguna manera traían algo este, favorable a la ciudadanía, a la población, como pueden ser en este caso. Los médicos, llamándole en este caso mendicantes, pero eran de mendigo, no eran de mendigo, sino en que otorgaban algo como curanderos, los músicos y los escritores. Son algunos ejemplos de todas las gentes que en un momento dado, pues siendo seres humanos comunes y corrientes como el resto de la población, por características de sus actividades, por conveniencias también del imperio, pues gozaban de ciertos privilegios, entonces, si bien por un lado se ve que ya existía algo sofisticado como para poder establecer un plan de trabajo, un plan recaudatorio un plan de ingresos, un conocimiento de los ingresos y los bienes, por otro lado, pues empezamos desde un principio y sin tuviera una constitución como la conocemos ahora, pues nos damos cuenta que el mundo de que siempre ha existido privilegios o privilegiados. Y que rompen, lo mejor diríamos, los principios de igualdad y de equidad social o de igualdad de derechos, en virtud de que había gente que por conveniencia en imperio, pues realmente tendría unos privilegios mayores. Y pues para dejar los antecedentes bien claros con ustedes, pues vamos a pensar que en, el, en nuestro caso... El sujeto activo realmente es toda la infraestructura del poder ejecutivo, el sostenimiento de los tres poderes de la federación, que pues se vive precisamente de la recaudación y viven de toda la explotación de los recursos de acuerdo a una ley de ingresos que va a permitirle a todos los poderes que existen en el país, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues satisfacer sus necesidades para su sostenimiento. En aquel entonces, en nuestro querido imperio mexica, pues prácticamente todo iba en beneficio para asignado, pero en el enfoque de que el rey, en este caso, él, como se conocía Tlatuani, era el personaje único que recibía prácticamente el beneficio. Y él ya distribuía, pero era para el sostenimiento del emperador del imperio, en este caso del imperio azteca, del Tlatuani, digamos, el rey era el que realmente al beneficio absoluto, no había división de poderes, era un poder autoritario, dictatorial, imperial, como ustedes lo quieran clasificar, es único, único poder que ejercía, sobre todos, él manejaba, él distribuía la administración, precisamente, pues obviamente hay que delegar para poder lograr todos los objetivos. Por lo tanto, el que administraba todas las finanzas y guardaba todo, pues se llamaba así, cual, cual, que vendría siendo ahora el titular de la tesorería de la federación, que es el que administra, guarda y conoce lo que está recaudado, entonces este sería el cinco al cuatro Y el lugar donde se guardaba, o sea, pueden siendo a lo mejor la oficina de tesorería, o vamos a hablar, porque ni siquiera el SAT, porque el SAT es una oficina recaudadora, fiscalizadora y jurídica, pero no tiene los tesoros del dinero, el dinero llega a una tesorería de federación, y ese lugar, digamos que el psicoactual, el psicoactual sería el tesorero de la tesorería de la federación, y la oficina de la tesorería de la federación, como estaba, sería el Pentlacalco o Pentlacalco.